al último video de este curso donde vamos a hablar sobre la exportación pero antes de hablar de la exportación lo primero que tenemos que darnos cuenta es si todo absolutamente todo está bien dentro de nuestra línea de tiempo es decir, tenemos que ir parte por parte corrigiendo cualquier aspecto que se nos haya presentado sobre la marcha algo muy importante y creo que no te decepciones con esto es que es muy normal que te manden a hacer un render otro render otro render a veces a veces van de 2 a 4 a 5 renders depende del cliente pero si tú eres el mismo cliente con el primer render va y tranquilamente esto está listo quiero que veas lo que hice en la línea de tiempo efectivamente aquí en los espacios negros utilicé estas opciones que están acá ok de edición entonces, cuando yo deje de hablar, el audio automáticamente va a subir. Es decir, tienes, tienes que controlar absolutamente todo. Y una vez que ya está todo listo, o crees que ya esté listo, vamos a echarle el render, como se suele decir. Archivo, exportar, media. Control-M. Este es un panel bastante interesante, bastante interesante, por lo que yo te recomiendo lo siguiente. Mira, voy a poner cancelar. Cuando vayas a... A hacer el render tienes que darle clic aquí sobre la línea de tiempo para que se renderice la línea de tiempo porque a veces sin querer estamos en el panel de proyectos y si ponemos control m este no nos va no nos va a no se nos va a activar no o estás aquí en la parte final o estás en la línea de tiempo antes de poner control m no te olvides paso 1 paso 2 paso 3 y aquí vamos a ver el proyecto final entonces aquí ponemos control m se nos va a desplegar esta ventana bastante inmensa, donde dice nombre de salida. Vamos a dar un clic, elegiremos nuestra carpeta final del proyecto, video 1, y le vamos a poner final, ¿no? Y si gustas, puedes ponerle final 1, o final 2, o final 3. Bueno, dejémosle video 1, final, o video abejas, final 1, que sería lo mejor. MP4, que es la mejor extensión para trabajar video a nivel mundial damos clic en guardar sobre todo no baja la calidad ni del audio ni del video lo que sí en el punto move nos da problemas en el formato h 264 que es el formato estándar donde se pueden y se ven exactamente todos los videos en internet aquí tenemos la, el, el, el preestablecido tenemos el origen el match sur happy rate pero si gustas también puedes alternar donde tienes por ejemplo en youtube 1080 full hd entonces tenemos formato h 4 para youtube pero el primer formato que tienes aquí este no pierde calidad de compresión de audio o si la pierde la pierde muy poco pero es un formato muy estándar que lo puedes poner exactamente en cualquier red social en cambio el otro se limita para youtube no solamente tienes para youtube también tienes para video, para twitter etcétera entonces dejemos el que viene aquí el primero vamos a exportar el audio vamos a exportar el video, lo vamos a dejar muy bien en la parte inferior donde dice match source tenemos el tamaño del video que es bastante grande créeme y en la parte inferior tenemos lo que es el peso del archivo vamos a dar de cuenta que esto 126 es muy pesado yo quiero bajarle un poquitito más para que se pueda ir por internet lo que tienes que hacer es esto mira es lo siguiente aquí voy a bajar con todo el scroll hasta acá abajo y donde dice target Bitrate megabytes por segundo está en 10, pero le voy a poner por ejemplo en 5 y voy a presionar la tecla tabulador, quiero que veas lo que va a pasar aquí se puso a 65 megas, aquí hay un pequeño problema el pequeño problema es que va a perder calidad de audio y calidad de video, no va a ser mucha pero te va a ahorrar un buen tamaño del de peso del documento entonces qué es lo que tienes que hacer aquí, saber tomar una decisión exacta Además, 65 fotogramas lo va a renderizar de una manera muy rápida, pero en 126 sí se va a demorar mucho y también depende del tipo de máquina con el que estés trabajando. Yo voy a dejarle el que viene por 10, ¿okay? o le voy a poner acá arriba el bitrate, el que viene por defecto, y voy a dar clic en exportar. Pero antes de dar clic en exportar, tiene la opción que dice Q. Cuando, si damos un clic aquí, se nos va a abrir un programa que se llama Adobe Media Encore. Este programa te permite exportar en un mismo clic o en un solo clic a varios formatos. Por ejemplo, necesitas que este video se vaya para Twitter, para Vimeo, para YouTube y para Facebook. Dentro de Adobe Media Encore puedes darte ese lujo de elegir cada uno de los destinos con un solo clic. Pero vamos a utilizar aquí la opción de exportar. Se va a demorar un poco, todo depende mucho la la, el, el computador con el que esté trabajando todo depende mucho también de los efectos que tenga y cuando termine de procesar que dice después de un minuto con 35 segundos al final va a salir un pitidito bien chévere que me gusta bastante eso significa que el trabajo ha terminado este trabajo hasta aquí ha quedado muy bien quiero agradecerte de todo corazón por haberme acompañado en este curso y te invito ahora a ver todos los bonos de regalo que te he preparado para ti Muchísimas gracias y nos vemos en esos bonos.